A ver, jefa, cuéntame, ¿qué haces aquí? Corro, porque acabo de salir hace un año de un proceso cancerígeno, de cáncer de pecho. Animo a todo el mundo a que al, a quien pase por un proceso de cáncer que no deje el deporte. Es lo único que te da fuerzas para salir, hace un cambio de chip. Y aprecias muchísimo la vida, la, los amigos, el deporte, todo, todo, todo. A mí o sea, me ha dado la vida. A mí dado o sea, vida. que en momentos chungos... Es el que yo, hecho de yo en el momento chucos no dejé y es que no me las quité, es que no me las llegué a quitar. Yo me daba el, la quimio hoy y mañana por la tarde salí a correr, dos, tres, pero no he dejado en ningún momento. Solo dejé en un ciclo de quimio que tenía defensas un poquito bajas y entonces hacía pau en mi casa. Pero no, no he dejado, eh, animo, animo y Mi amiga la ha animado en todo momento, que por desgracia hemos tenido otra detrás de mí. Espero que cortemos ahí el chorro y que se pare pero a la gente que tiene un cáncer que por desgracia tenemos gente cercana animo a todo el mundo que haga deporte es que es lo único que te da te da alas te da alas una amiga mía se ha hecho un tatuaje de unas zapatillas con alas ahí está sí animo sí. muchísimas gracias gracias por te conocía pero no en persona que me has encantado. Eh, ¿Verdad que en persona son más guapos? Mucho, eh, ganas, ganas, ¡Eh! Eh, Vamos que sí, ganas. Ahí está, tinterazo bueno. Jefa, muchas gracias, a ti también. mucho ánimo y sí. me alegro que haya ido así de bien sí. y que además tengas tantas ganas de transmitir muchísimas, este muchísimas. mensaje sí. de fuerza a todo el mundo. Es que hay que transmitirlo porque se sale, antes se oía cáncer, no, muerte, no, no, no, no. un kick en tu vida y sales con unas puertas más de las que tenías al principio. Ahí está. Es eso. Claro que sí, jefa gracias. Vamos para allá. Vamos. Espérate que me saco esto de aquí y... Falta menos de uno, falta menos de uno, falta menos de uno Venga, chat en chit, ya estamos aquí todos ready. Iremos, durante la carrera iremos mirando el chat, no está fácil. El streaming va de cine. Buen día, desde Esparraguera a tope jabalí. ¿Qué, ¿Qué estás viendo aquí? Estamos viendo al jabalí. En la laguito barato! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ven ¿Cómo está la cosa de Peñita? ¿Dónde va? Que me quieres quitar el trabajo, bueno, que No, no puedo, no puedo, no puedo, es mi primera, mi primera <risa> experiencia. ¿Y cómo la llevas? Pues muy mal. No hombre, no, si no, hemos empezado con ganas. Vale, vale. A ver cómo la acabamos. Venga, a ver, ah, pues llevamos 300 metros y si ya vamos mal. No, pero, y, pero, pero el ánimo está arriba. Ánimo. Ahí está, ánimo. <risa> Eso es lo importante, ánimo. Mira, mira qué equipazo que llevo aquí. Mi guardaespaldas. Oh, no. Can't stop, one stop. Madre mía, qué equipazo. ¿Qué te parece? ¡Uy! No estar aquí grabando de Strunkies, ¿eh? The Stranges in the night. Pero te he pillado aquí con el móvil. Bueno, ¿cómo va eso? Bien, eso es una media media. Uy, uy, uy. ¿Y cómo lo lleváis? Bien, bien, bien. Bien. Sí. ¿Hemos entrenado bien? Más o menos, sí, yo creo que sí. Hombre, Hostia, mis calcetines eh, y mis zapatillas. Ostia, le estoy preparando los Man, tío. Grande, grande, Gracias grande. Por ti, eh, tío. Muy bien, muy eh, bien. ¿Cuál te gustaría ser? Yo voy a ser la media ahora. Muy la bien. de la de, de, de todo. ¿Y a quién llevas aquí? ¿A, ¿a quién llevas? Calella? Hombre, Ay, hombre, Ay, que te, te acompañan en los entrenos? Hola, guapo. Hola. ¿Qué tal, jefe? ¿Qué es eso, voluntarios buenos? Ginebra, cervecita. Eh, ginebra, Ginebra, Ginebra. ¿Tú eres youtuber? Eh, bueno, TikToker, Instagrammer, Tinder. Vamos. Venga, nos vemos en Mete. Pues a disfrutarlo, ¿eh? Que llegaremos, ¿no? ¿Quieres de aquí o no? León. ¿Dónde estás? El único fruto del amor. ¿Qué chicas? <risa> ¿Qué pasa jefa? ¿Animada? ¿Cómo lo llevamos? Oh, estás en el momento ahí jodido. El... ¿Ánimo? <risa> ¿Y cómo lo lleva María Dolores? Bien, no me... ¡Hasta aquí bien! Como dice la canción, no me llames Dolores, llámame Lola, <risa> la que siempre va sola por Barcelona buscando muy bien, muy follón. Bien. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Eh, ¿De dónde viene usted? Yo de aquí, yo soy de aquí. Ah, de aquí de Barcelona, ¿eh? Sí, sí. sí. ¿Y, mm, ¿Y ha corrido antes medios maratones? Sí, ha corrido unas cuantas. Muy bien. ¿Y cuántos años tiene? 74. Muy bien, pues la veo con un súper ritmo, <risa> con muy no, buena no, cara. Yo voy muy despacio, tranquila. Mi, mi objetivo es llegar. Claro que sí. Y ya está. Claro que sí. Me gusta mucho el color que se ha puesto aquí en los ojos. ¿Sí? Para, la, para el próximo medio maratón me lo pongo yo también. Vale, perfecto. Venga. Nos vemos y lo hablamos. Aquí, claro, me voy parando con todo el mundo. Y... Otro, otro. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Estamos en directo? Estamos en vivo, estamos en directo, estamos sí. en live. Lo estamos pasando de puta madre. Creo que todo el equipo lo va a conseguir. Eh, así que ni tan mal. Vamos para allá, experiencia guapa aquí con el chat Venga, chavalotes Vamos, vamos. vamos para allá no queda nada. Venga, que no queda nada vamos, vamos, vamos, vamos vamos ¿Cómo va ese gemelo? Bien, Bien, ¿eh? Bien, bien Muy bien, hombre Pero Venga. te tengo que contar un secreto A ver, cuéntame En la charla dijiste que no se tragan cosas, ¿verdad? Sí pero Zapatillas, no, ya. ¡No! ¿Estás estrenando zapatilla No, hombre, no. La madre que lo parió, este es peor que yo Total. Pero no. si en la charla avisé Ya, pero... ¿Pero te viene hacia arriba? Está arriba, y, arriba ¿Pero arriba. no te están llegando ni nada? No. Vale, vale, me bien, loco. bien Por eso me lo has contado, ¿no? Sí Porque sí. voy bien, sí, Claro, no, si, no, si fuera mal el tío callado como un puta ¿Qué, jefe? Muy bien, muy bien ¿Cómo lo llevabas esto? Bien, tú bien. Oye, sí. ya pesan, ¿eh? Y una pregunta Cuando... Cuando hace 10 años me veías ahí en visto lo visto? Sí, sí. Eh, Pensabas que estaríamos 10 años después corriendo un, un medio maratón. No pensaba El que... Jabalí y tú, y tú y el Jabalí. No pensaba que ibas a correr tú, imagínate yo, <risa> ¿sabes? Ante jefe que te he pillado uh, ahí, eh. Ya te iba a buscar, digo, ya lo perdemos. Dice, ya claro, está. Ya está ya dice, ¿dónde está? Se ha vuelto se ha vuelto a quedar a charlar ¿eh? Este. Llevo paseado un bar y digo, este se ha escapado, <risa> ¿sabes? Se ha escapado. Venga, chavales, que ya lo tenemos esto, ¿eh? Espera, ¿Eh? que os voy a grabar desde adelante. ¡Vamos! Oh, yeah. ¡Es equipazo! ¡Equipazo! ¡Equipazo! ¡Equipazo! ¡Equipazo! ¡Equipazo! ¡Sí! premio. ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pensáis que ¿Qué se paga solo? No creo que, no creo que lo creo Dice, este, ¿Este lo necesite Sí, ¿Cuál es sí. la labia que tú tienes. No, pero Pauliña me conoce y sabe que sabe <risa> no que no el jabalí mucho las historias Sí, de amor y te... Tinder sí, tiene premio sí. lo necesita Sí, sí. El <risa> premium, el platino, el gold, el todos todos todos. <risa> La verdad es que muy agradecidos a todos los voluntarios, a todas las personas que están aquí apoyando. Gracias eh. a ti por estar aquí también. No, Muchas ¿no? gracias. Y a vosotras sí, por venir sí, con sí. estos ánimos. Eh. Pregunta, ¿creéis que merece la pena que cada fin de semana busquemos alguna carrerilla por España tipo un 10K, un medio maratón, un triatlón, un maratón, un doble maratón, un ultraman? Eh, ¿Para enseñaroslo desde dentro? Pues, ¿tú disfrutas? Dices, sí, sí por el rincón, sí, puto, hermano. Me lo he pasado pipa, no hay así, por acá, esta sí, es que es genial. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Bueno, Rafa. we are home, bitches, entonces, por favor, dejadme... Ver, es que hoy el jabalí... Oh, solo queda uno. Eh, um, Rafa... Espero que no tuvieras ganas de tomarte un iopro porque había uno y me lo voy a tomar yo. <risa> no, yo me tomé una barrita de, de más seca que un manteca. ¡Ay! ¡Oh! ¡Uf! Hostia. Tengo que decir que acostumbrado a correr a ritmos más rápidos, cuando corres... Claro, ahora os voy a contar un poquito, ¿eh? Cuando estás acostumbrado a correr a ritmos más rápidos, cuando vas a un ritmo bastante más lento, pues al final estás más rato corriendo también. ¡Uf! Mirad las manos. ¡Ah! Uf, uy, uy. Entonces, familia, esto hay que cerrar, no cerrarlo, no, celebrarlo tomando un buen Yopro de bien de proteína para los pinreles del jabalí, que si no le das, no se quedan aquí y se queda cuálido, venga, ya está, no intente rimar que no sale la cosa.